Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el vínculo entre el guano de murciélago y unos cogollos sabrosos. Ahora es el turno de Paco. Desde Jaén nos pide consejos sobre productos orgánicos para condicionar su terreno de cultivo. Nitroguano de Top Crop es un guano fresco de murciélago 100% natural recogido en las grutas, donde los murciélagos habitan lejos de influencia humana y de su contaminación cuya alimentación se basa en una dieta natural de frutas e insectos selváticos. Nitroguano presume de ser un producto natural y libre de químicos de síntesis. Se trata de un potenciador natural para sustratos a base de estiércol de murciélago fresco. Es rico en nitrógeno, al igual que el guano seco. Libera nutrientes de manera controlada, favoreciendo el crecimiento y potenciando el rendimiento de la planta a la vez que aumenta su resistencia contra las enfermedades. Apto para cultivos de interior y exterior, Interior mezclar un litro con 100 o 200 litros de sustrato durante la primera semana, o mezclar unos 50 gramos por cada maceta de 7 litros. En el exterior usar 100 gramos por cada planta cada dos meses. Super Guano de Top Crop es un guano de murciélago 100% natural recogido en grutas donde estos habitan lejos de la influencia humana y alimentados por fruta e insectos selváticos. Gracias a la ausencia de contaminación en el entorno de los murciélagos y su dieta natural. Superguano de Top Crop puede jactarse de ser un producto ecológico y libre de químicos. Superguano es un potenciador natural para sustratos a base de estiércol de murciélago. Potencia el rendimiento de la planta y mejora la calidad y el sabor de los frutos. Libera nutrientes de manera controlada. Al ser un producto fosilizado, se asimila por la planta hasta la etapa de floración. Favorece el desarrollo radicular y una floración exuberante. También aumenta la resistencia de la planta contra las enfermedades.